Pesar, pesar, pesar, pegajoso. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas, es un pesar venir a la Tierra y sobre todo es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta. Está en ese transporte y pide ayuda. <risa> Sección Kilo 23 está que arde. Recomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. Marines, prepárense. Efe, maestro, suba ese transporte y capture al Profeta del Pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese Profeta nos dirá la razón. ¡Epa! Venga, estamos vamos, perdiendo ¡Vamos atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos!